Biografía de Lucho Bowen. Luis Enrique Bowen Gómez, conocido en el ambiente farandulero internacional como Lucho Bowen, nació en el vecino país del Ecuador y propiamente en la ciudad de Guayaquil, el 11 de agosto de 1926. Precisamente en una emisora de esta ciudad se encontró con el compositor, guitarrista y cantante Julio César Villafuerte y con él constituyó el dueto juvenil Bowen-Villafuerte. Hicieron sus primeras grabaciones en el sello Onis del Ecuador, pero luego pasaron a discos Fénix y discos Condor. Posteriormente este dueto llegó a Colombia, donde debutó en la voz de la Antioquia, de la ciudad de Medellín, y fue un suceso tan impresionante que los 15 días de contrato se transformaron en 6 meses. En 1952 Antonio Fuentes, los contrató para hacer unas grabaciones en su casa de disquera de Cartagena, una de ellas fue la ranchera Corazón Prisionero, uno de los más grandes sucesos de la canción mexicana al estilo antioqueño en todos los tiempos. El dueto permaneció hasta 1959, posteriormente Lucho Owen se transformó en solista de mucho éxito e hizo grabaciones para la RSA Víctor. También constituyó duetos transitorios con sus paisanos Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo. Lucho Bowen además grabó para el sello Fuentes canciones criollas con sabor mexicano como el corrido Amor de Copas, La Ranchera, Castigo y mucha más, pero también llegó al disco Melodías como Inútilmente, en ese más allá, Nuestros Corazones, Esperando tu amor, Granitos de Arena, Se me olvidó tu nombre, Cría Cuervos, Verdad Amarga, a veces lo recuerdo, Vas a llorar por mí, Amar es pecado, No llores corazón, me alejo de ti, déjame en paz, te amaré en silencio, llorando tu partida, quiero salvarte, Yolanda, lágrimas de amor y llora corazón. Lucho Bowen falleció en la ciudad de Cali el 30 de abril del año 2005 y allí también estuvo acompañándolo su eterno amigo Julio César Villafuerte.